Muy buenas tardes, yo soy Berenice Carvajal, agradezco especialmente al licenciado David Peña, a, a todo el equipo de Proyecto Pide un Deseo, Femexer y ULAPA, por el espacio brindado para poder hablar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la interlocución con los cuerpos legislativos para la atención digna de los pacientes con enfermedades raras. Pero, ¿cuál es la importancia de los cuerpos legislativos en nuestros países latinoamericanos? Los cuerpos legislativos tienen como función la práctica efectiva de las políticas sanitarias, creando escenarios en donde la población cuente con acceso digno a salud, el cual incluye el diagnóstico oportuno y correcto, el acceso a tratamiento y la cobertura sanitaria global para nuestros pacientes latinoamericanos. La interlocución con los cuerpos legislativos se basa principalmente en el cabildeo, el cual hace posible generar voluntad política en los tomadores de decisiones, la cual debe estar enfocada en las necesidades de nuestros pacientes, lo cual permitirá una atención integral y un acceso digno a salud. Pero para esto es necesario la construcción de un diálogo continuo entre los involucrados y que de esta manera se generen acuerdos de participación. En estos acuerdos de participación estamos involucrados todos, las organizaciones de la sociedad civil como somos nosotros, los cuerpos legislativos y la comunidad médica y la comunidad investigadora en nuestros países, de tal manera que podamos asegurar la atención a pacientes con enfermedades raras. Estos acuerdos de participación generarán esta voluntad política para promover así el establecimiento de un presupuesto en salud. Es fundamental contar con un presupuesto que apadrine los puntos de acuerdo establecidos entre, entre los tomadores de decisiones o los involucrados. Y así, de esta manera, podamos generar una aprobación legislativa. El ejercicio más importante es hacer de las leyes un recurso como figura legal y de esta manera podamos alterar el estado de resultados que favorezca así el trabajo de todos los que estamos involucrados en la atención a nuestros pacientes. Y es así como la interlocución con los cuerpos legislativos aunado al establecimiento de un plan nacional de atención que permita generar un presupuesto enfocado a pacientes con enfermedades raras, asegurará el acceso a salud de calidad y un tratamiento digno para nuestros pacientes latinoamericanos con enfermedades raras. Agradezco muchísimo el espacio, muchas gracias por su atención. Yo soy Berenice Carvajal, representando a Fundación Gis México. Pues, gracias a todos por el, por el espacio. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Flores de México. Vamos a hablar sobre la importancia de la interlocución con los órganos legislativos. Eh, como todos ustedes saben, eh, el poder se divide para su ejercicio en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Y vamos, el poder eh, legislativo como tal es el representante popular. Vamos a decir que es el político de primer contacto que tenemos para poder manejarnos de manera directa. Podemos acercarnos a ellos eh, a través de peticiones por escrito o de contacto personal directo visitándolos en su respectivo lugar de trabajo, que en este caso pues, viene siendo el Congreso. Eh, para tal efecto, bueno, pues tenemos que eh, tener un conocimiento vasto y pleno sobre el tema que tenemos que tratar o sobre la problemática que inquieta a nuestra comunidad para expresarla en el órgano legislativo y poder tener viabilidad para que nos escuchen y en su caso resolver el problema directamente. Este órgano se encarga también de la eh, eh, discusión y generación de leyes, eh, promulga leyes. Entonces, bueno, también es bueno saber que si tenemos alguna inquietud o si tenemos alguna posibilidad de desarrollar alguna ley que beneficia a nuestra comunidad, pues los encargados eh, eh, para tal efecto, pues son los congresistas o diputados senadores, de acuerdo al país en el que nos encontremos, pero pues siempre son la gente del de Poder Legislativo o del Congreso. Eh, es con ellos con los que nos tenemos que manejar, es a ellos a quienes tenemos que hallar la información necesaria para que ellos puedan actuar en beneficio de nuestros compañeros y para que se puedan formar leyes o se puedan gestionar algunas cosas que beneficien a, nuestro, a los compañeros que requieren eh, particularmente alguna atención o algún servicio o requieren de algún insumo o instrumento para tener mucho mejor eh, con mucho mejores condiciones generales de vida qué es lo que eh, a final de cuentas se trata pero el legislativo no solamente gestiona y en su caso aprueba leyes no el legislativo también tiene otras funciones por ejemplo eh, la de difundir eh, hay órganos de difusión dentro del eh, poder legislativo eh, y bueno, hace foros, hace análisis, hace consultas y, por ejemplo, en el caso de Hemofilia 21, eh, irrumpimos muy exitosamente en el 2009 con un foro sobre la situación actual de la hemofilia en México a través del de Poder Legislativo y realizado con eh, los representantes de la salud dentro del mismo poder que eh, nos auxiliaron en todo momento para llevar a cabo un buen evento un evento que tuvo un impacto importante, eh, y bueno, pues la Comisión de Salud fue aquella en México, se llama la Comisión de Salud, no sé, en otros, en otros países que seguramente también tiene eh, este, este encargo, por eso digo, en términos generales, los encargados de la salud pueden hacer y gestionar eh, cuestiones que nos ayuden, pero también los encargados de eh, atender los derechos humanos, de atender la educación, de atender la materia laboral, porque todo eso eh, engloba las necesidades de las personas en general y obviamente de los compañeros con alguna enfermedad rara, poco frecuente o huérfanas, de acuerdo al país del que se trate, la, eh, se definirán de esta manera. Pues bien, les agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. ¿Qué tan importante es la creación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras en cada uno de nuestros países? Las enfermedades raras representan para América Latina un desafío extraordinario. El impacto de ellas se agrava por las limitaciones de los sistemas de salud regionales. Un plan en enfermedades raras sería de gran utilidad e importancia para abordar esta terrible problemática. En América Latina, existen una serie de carencias para la atención de las enfermedades raras, incluyendo la falta de centros de referencia, el diagnóstico tardío, la falta de acceso a tratamientos, la medicina especializada, la necesidad de coordinación plena de los diferentes actores estratégicos para las enfermedades raras, entre muchas otras. Es por ello que la consolidación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras podría ayudar a coordinar los esfuerzos de América Latina para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de éstas. También así, promover la creación de centros de referencia específicos y centros de, centros de investigación de enfermedades raras que tanta falta nos hacen. Gracias a todo esto, se podría facilitar la cooperación entre los distintos actores involucrados como los profesionales de la salud, los investigadores, las organizaciones de pacientes y las autoridades gubernamentales. Cabe destacar que los objetivos de un Plan Nacional de Enfermedades Raras para cualquier país de América Latina no se limitarían a mejorar el acceso de los pacientes, una atención sanitaria altamente especializada, segura y de gran calidad, sino también buscarían promover la igualdad en el acceso a la atención para mejorar la calidad y la dignidad de la vida de los pacientes y sus familias. La implementación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras en América Latina es una tarea pendiente e impostergable. Los esfuerzos coludidos de toda la región harían posible un planteamiento que a todas luces beneficiaría a los que han sido afectados por tantos años por tantos años con estas. Aquí una consideración respecto a mi país, México. Nosotros en el FEMEXER estamos construyendo un plan nacional para la atención integral de las enfermedades raras y la gente que vive con estas. Hasta el momento, los miles de pacientes que son atendidos bajo tratamientos especializados han sido puestos en esta condición gracias a las figuras legales que el Proyecto Pide un Deseo México y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras han construido en torno a la atención con medicaciones específicas con un planteamiento que permite que medicaciones que no estaban autorizadas en cuadro básico entren bajo una figura legal que les permita el acceso a los institutos de salud para tenerlos a disposición de los pacientes en el futuro. En México, se plantea que a finales de 2023 tengamos una atención universal para cualquier problema de salud que cualquier mexicano pudiera tener. Soy David Peña, paciente Goshé, vocero internacional por la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, además del proyecto Pion Deseo México y orgullosamente soy mexicano.